probando probando hola buenos días chicas bienvenidos bienvenida a susurros del papel mirad lo que traigo aquí es un paquete que me llegó ayer viene desde un pueblecito de granada de merche que tiene un canal que se llama Baguira scrap y me ha mandado este paquetito que quiero abrir con vosotros y descubrir lo que ella um, manda aquí dentro Hola chicas ¿Qué tal estáis? Me voy a una crop a la papelería lana con Gema de Kabubi Scrap nos vemos. <risa> ah, a <cís tôi> <AUX> Gemma. Bueno, medio. la Gemma medio. Oye, lo de cuatro chavos. Perdí una porque. Este perifolio me la ha regalado la Gema. Sí, ella también tiene otra. Detalladísima. ¿Ok? Ay, ay. Es que si me lo pongo allá no veo. ¡Es un pirata! ¡Ata malo! Es un pirata malo. Pues no sé, no sé, no sé. sí. oh, nada, que aquí estamos, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, sí, pum pon, pú, pon, pon. pum pum. ¡Vamos! Yo soy más grande y le una, una bueno. tapita que es para los sí. caramelos. Bueno, vamos. Vale. es que te falta tiempo, vaya. La tapa. ¿Cómo estás hace ahora eso? Bueno, eh, voy a abrirlo. Y como aquí ya no tengo cutes, pues me compré el otro día que estuve en Scram Motril, que ya luego veréis las compritas de Scram Motril, y lo voy a abrir con vosotros, que compré este cute de Fiskar, porque aquí no tengo ninguno, que me costó un euro y poco. Era el más barato que tenía. Y como es de Fiskar, y la verdad es que Fiskar me da mmm, confianza y garantía, pues le dije, mira, dame, porque me daba uno que valía dos euros, creo, que era de precisión. Y dije me dijo, tengo otro más barato, de un euro y poco, o un euro 15 o algo así. Y le dije, dice, y si es de fiscal. Digo, venga, pues dame el de fiscal. Y entonces me quedé con esto. Y aquí viene, que vamos a abrir, que cuando llegó yo venía en tránsito y no, y no podía recogerlo. Y entonces el cartero que me llamó me dijo Bueno, mira, te dejo el, el resguardo y tú vas a recogerlo a la oficina Digo, sí, déjamelo en la oficina más próxima de correo Que está aquí a la vuelta de la esquina Y, y yo iré a recogerlo Y ayer por la tarde fui a recogerlo Pero chicas, eh, tengo la vida un poco dura y complicada Y, y entonces ayer no pude abrirlo Porque allí estaba de retiro mental No os voy a decir nada más pero os voy a decir todo, eh, eh, ¿eh? No sé cuándo se subirá este vídeo, probablemente de aquí a que lo suba. Ya sabréis lo que os estoy diciendo. Voy a abrirlo así. Y mirad cómo viene este paquetito tan chulo. Mirad, con el off, con este color así entre rosa, verde y morado. Y esto, que bien huele. Uy, oh, qué bien huele. Hola chicas, vengo siempre que puedo y vengo a Madrid me paso por Lash. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el perfume, porque es perfume de jazmín, que huele, mmm, que bien huele. Y yo que tengo la piel seca, me huele un montón. Y a Manolita a comprar un decimillo de lotería, a ver si hay suerte. Y podemos montar Rivendell Scrap por todo lo alto Y darle a su inspector su parte, o a la inspectora su parte. De, mira, la tesorería de, la la, de la Tesorería de la Seguridad Social de la Junta de Andalucía. Besito a la chivata que le den. Y esto que es su cartita, que viene con un lacito de goma eva así azulito. Y a ver si puedo leerla. O la verás los lazos que hay en el sobre. Te cuento, se le ha caído a la cosita que hay en el paquete alargado. Va en medio y va el rosa, pero tú le pones el que te guste más. Ah, pues aquí hay uno azul. Habrá otro. Ah, sí, sí. Aquí, mira. Aquí, ah, pues va más lacitos. Van tres. Ah, sí. Mira. Viene este rosa. Este así en un en brilli brilli pero es un color dorado pero apagado porque parece que está mezclado con el gris y este celeste que también es de goma eva y también lleva brillo bueno pues ahora lo miramos y, y lo pegamos porque dice que va en medio del paquete alargado y iba el rosa pero tú le pones el que te guste más ¿Mm? bueno pues y esta supongo yo que será la carta dice hola mercedes bueno por fin ya tienes mi inter, ya sabes que es temática San Valentín, tin, tin. por tanto está realizado con mucho cariño y mucho amor. Espero y deseo de corazón que te guste. Como ya sabes llevo poco en este mundillo y hay cositas que he realizado por primera vez. Y ya te digo que espero que no sea la última. Pues he disfrutado muchísimo realizando este inter. Sin más, me despido con un fuerte abrazo y deseando que todo te guste. Merche, que ella es eh, mi tocaya. se llama Merche y yo también me llamo Mercedes. Muchas gracias. Me va a encantar todo, ¿eh? Además, es verdad que lleva poquito tiempo que en el canal, haciendo scrap y manualidades, supongo que muchísimo más, y se abrió el canal hace poquito, relativamente. Tiene ya bastante seguidora, pero pasar y, ve, y veis lo que ella hace. Porque la verdad es que hace muchas cositas y no solamente álbumes y álbumes y álbumes. Yo es que me pasa igual que a ella. A mí me gustan las manualidades. Entonces, me gusta hacer de todo. Cartonaje, crochet, punto álbumes... Eh, no sé. De todo, de todo, de todo. Eh, Centros florales... Eh, no sé. Es que a mí me, me gusta todo. Eh, y a ella pues le pasa igual. Quizá una de las cosas que menos me guste hacer eh, son álbumes no es que no me guste hacer es que yo oh, no soy muy fan de que a mí me hagan fotos ahora yo puedo tener fotos de mis nietos de mis hijos de situaciones alegres como todas no pues no vamos a hacer en situaciones tristes una foto para recordar pero personalmente yo no soy yo creo que no soy nada fotogénica entonces me cuesta mucho colocar una foto mía o yo soy muy exigente conmigo misma porque cada uno es como es y ya está bueno, la cara eh, nos elige, se nace. Vamos a abrir el, el paquetito y vamos a ver cómo viene. Mirad, qué bonito todo. Mirad, aquí hay un montón de felicidad. Mirad, qué bonito. Y voy a ponerlo aquí en un ladito y vamos sacando, ¿vale? Eh, lo que ella me ha, me ha mandado, mirad, corazones... Vienen un montón. Eh, voy a ir poniéndolo. Creo que lo he querido poner encima de la mesa. Y ha salido volando. Pero tan volando ha salido que no sé ni dónde ha caído el corazón. Bueno, luego... ¿Para qué barra? mira Vamos a mirar. La palabra troquelada. Love. En oro. En plata. Vamos, a esta niña. De verdad, de verdad. ¿eh? Que se ha pegado. Me dice... Eh, yo ya lo tengo medio hace claro. Si te pones a troquelar y todo esto. Mirad Qué bonito. La palabra love en dorado, en plateado, otra vez. Uy, esperaros, que se me ha enganchado aquí. Un... Mirad, si es que se ha inflado. Corazones. Bueno, bueno, esto viene bueno. Ah, mirad, también. Mirad, otro love de confeti. De verdad que esto es, vamos, una pasada. Pero una pasada. Estoy quitando esto para poder acceder a lo, lo que ella me manda. Mira, creo que ya tengo algo. Esto lo voy a apartar aquí. Mira lo que me ha hecho. Los corazoncitos, una maletita. Los corazoncitos son de crochet y en medio lleva un botón cosido. Mira. Y la tirita que va aquí encima también está hecha de crochet. Mira, qué bonito. Es súper bonita, ¿eh? Muchas gracias, Merche. Me encanta. Os dejaré linkado su canal. Se llama Vagüeira Scrap. ¿Veis? Es preciosa. Y ahora lo ha pegado aquí con velcro. Y mirad, me ha mandado aquí. Por lo todo que ya le la, la gana de meter. Aquí lleva más confeti. De corazones. Mirad, qué bonita. La ha puesto aquí mmm, cartulina corrugada. Muy, muy bonito todo. Muy rosita, me encanta. Muchas gracias. Y aquí hay más confeti. De corazón. Y mirad, me ha metido dentro. Estos broches que son de corazones. Porque la, la, la temática era San Valentín. Tin, tin. A esta le pasa igual que a mí. Yo cuando es San Valentín, todos son corazones. Mira, otro paquetito con corazoncito. Qué chulo. Son cuentas. Otro paquetito con corazones. Que también son cuentas. Me encantan. <risa> otro paquetito con otro tipo de cuentas. También en forma de corazón. Esto no lo había visto nunca. Mirad qué bonito. Son así como perlados o nacarados. Mirad qué bonito. No lo había visto nunca. Y estos que son de madera pintada. ¿Veis? Que también son cuentas. Merchadito pasa igual que a mí. San Valentín. Tin, tin. Todo corazones. Eh, Halloween. Todo monstruito. <risa> o oh, bruja. No sé. Pascua todo pollito gallina conejito y así es que aunque tenga charm de otro de otra temática es que no me sale ponerlo es que no voy ni en busca de ellos no o, o confeti o algo es más esto es, va a ser problema de las mercedes que somos así el otro día estuve en un bazar que os he grabado vídeo y están vendiendo sobre con mezclitas de confeti. Y en las mezclitas hay de todo. Si hay cristales de nieve, hay colitas de sirena, hay pescaditos... Yo no puedo ver eso, así, esa mezcla. La venden así. A esta gente le han dicho, se venden las mezclas. Y han hecho la mezcla con todo. Todo en el mismo tono, pero todo. Todas las temáticas. Y uy, chupa eso es que soy muy cuadriculada también. Me da mucho coraje. No es que me dé coraje, es que no puedo. Uy, mira lo que aparece por aquí. espera, voy a cogerlo. mira. Me ha metido una piruleta de corazón. ¡Qué guay! De fresa. Y tiene como puntitos negros la, la piruleta. Eh, con pepitas, ¿ves? Con pepitas. No sé las pepitas de qué será. Será a lo mejor de sandía. No sé. Pues me ha mandado esta piruleta que o me la como yo o se la come mi nieto. A ver qué más anda. Mira, me ha mandado este boli de unicornio, también temática San Valentín, porque son un dulce los unicornios, mirad qué chula qué bonito me gusta, este es para mi tarro de, mirad antes no lo usaba, lo tenía ahí, lo tenía dado, no. Pero ahora sí lo estoy usando porque, porque se secan y, y cogen polvo, digo, pues yo lo voy a usar Y lo utilizo, ¿eh? Activity. en mi agenda lo utilizo La palabra love, otra vez troquelada Voy, voy, voy, voy, que voy Mira, esta mujer quiere que me coma el tigre Otra piruleta, esta no lleva pintita Otra piruleta Otra piruleta, creo que sandía, ¿eh? Con pintita, esta no la había visto nunca me ha llamado la atención la verdad y otra piruleta que a mí me gustan las piruletas qué rica muchas gracias qué más a ver qué bien huele esto por dios huele pero muy muy bien mira aquí me manda esta bolsita con un corazón es de Panamá la bolsita y el corazón es como tela de de saco y, y es muy chula y, y huele todo muy bien. Está perfumado todo entero. Y mirad. Ah, ah, ah, ah, ah. Y aquí dentro me ha metido esta colonia. O este perfume. A ver. A ver. Que a esto huele la caja, digo, diría yo. O no. Es que fresca. Ya no. No, es parecido, pero no es el mismo. Muchas gracias. Love, love, love. <risa> ¡Qué chula! Y me ha metido una crema de mano, crema de mano, eh, hidrata y perfuma, y es de flores, pero no sé, puede ser, pues no sé, puede ser jazmín, japan flower, flor del Japón, o cerezo puede ser también, ¿no? Esto me viene muy bien, está cerrada Calicanto, bueno, pues luego la abriré, qué guay, muchas gracias Merche, me encanta. A mí es que me gustan mucho las flores también. Y también me gusta el maquillaje y los perfumes. Yo tengo un perfume que es de Lash, que es de Jazmín. Hiciera un perfume de Jazmín y no daba con la tecla. Entonces se casó, ya que casi lo tenía, se casó y se fue. Y entonces de regalo entró otro perfumista y, de, y, y hizo ese. Y de regalo en la boda te regalaron el, el perfume de, de, de, de Jazmín, es... Bueno, yo este y el coño. Yo no he visto otro. Lo que te voy a poner para que lo pruebes, para cuando te duches, cuando te de la piel en la ducha, una condicionada de rosa al pues lo habrás probado. Que haces así en la ducha en y ya está, te lo aclaras, ya está la piel, se te Que no nos lo Que no te lo Que Lo aplicas, ¿no, Sara? Ya te aclaras y se queda te que lo que es perfume, perfume, mancha, ¿eh? La ropa blanca la mancha y la veis también. Se queda el círculo de porque es roja, pero huele, ay, qué bien, huele, yo la utilizo solo en verano, y me encanta, me encanta, pues yo tengo la piel seca y me dura muchísimo, no, el agua de colonia, yo me la hecho y a la media hora en la piel, ¿eh? ya no me huele, entonces, ¿qué hago? Pues me la hecho en la ropa, sin embargo, el perfume sí, me encanta, Merche, mm, y huele muy bien, huele muy dulce, ¿eh? Huele muy bien. Muchas gracias. Y la crema de mano me viene genial. Más, ahora lo que estoy utilizando mucho es el cacao de labios. Porque eh, allá arribota, en Oane, se me secan mucho los labios. porque Y no hace frío. Pero es verdad que ha hecho viento. El viento ese que, que te seca hasta el lagrimal. Pues igual. Todo esto es confetis que lo estoy sacando para poder entrar a, al lío. A ver, mirad. Aquí me llega este paquetito. Que viene con este lacito que lo hace ella. ¿Veis? Que es un troquel hecho por ella. Está hecho en goma eva. Y me parece que viene... Sí, viene pegado. Así que probablemente la bolsita... Ups, se rompa. Porque viene muy pegado. Es que ahora, Mira, pues no se ha roto de puro fuerte eh, la bolsa. Ah, ah, y esto me lo ha hecho ella. ¡Oh! Madre de mi vida lo que viene aquí. Mira. Mirad, qué bonito. Me ha hecho una mezclita de San Valentín con corazones, cabecita de Mickey, estrellitas, cristales de nieve. Aquí me ha metido, mirad, estos stickers de corazones. Mirad qué packaging le ha hecho. Otro tag que viene pegado con florecitas, muy, muy chula, de varios colores. Otro tag. Ay, mirad, este qué gracioso. Happy Day. Ay, qué bonito este. Me encanta este con pincita y colgantes de ¿cómo se llama esto? De arco iris con las nubecitas. Mira y aquí que pone Dreams. Mira el packaging con su mariposa, qué bonito. Aquí que pone Shock Shock con el, la pincita de, de sueña. Mira. Y mirad el, el tag. Es muy bonito, ¿eh? Aquí, voy a darle la vuelta. Otro, otra bolsita, mirad. Con estos corazones tan chiquititos. Son muy, muy chulos. Que son cuentas. También aquí hay otro tag chiquitín, chiquitín. Ay, qué corazón más chulo? Este no lo he visto yo. Que pone... Stay sweet. Stay sweet. Qué bonito es. Y este, que viene en corazones de, de estos rojos grandes, pequeñitos y rosa Esto, de tela. Y, pero vienen en guataditos, ¿eh? Y este, que pone hello. Qué bonito. Bueno, y aquí me manda un montón de cintas que esto se aprovecha, ¿eh? Esto, pues... mira este qué bonito. En un mismo vez va cambiando. De color azul, amarillo y se supone que por aquí eh, azul, rosa, beige. Mirad, este es azul, rosa y beige. No es amarillo, es beige. Aquí rosa, azul y verde. ¡Qué bonito! Muchas gracias. Me encanta todo, de verdad, Baguera. Baguera scrap. Y este también, mirad este qué bonito es. Eh. Qué bonito y los encajes. Yo me vuelvo loca para buscar después un encaje. Muchas, muchas gracias. Esto le daré uso, claro que sí. ¿Qué más? A mí me gusta ponerle mucho lazo. a. Hay gente que le gustan las pokes muy simples, pero a mí no. A mí yo las pokes las trabajo mucho. Y no me gustan los... No es que no me gusten, vuelvo a repetir. Que los álbumes, pues yo es que como la foto tienen que ser fotos de la familia y tal Y a la familia pues no la tengo donde yo vivo Pues poquitas fotos les puedo echar Las cosas como son Voy a sacar más cositas Mirad, aquí me viene más troquelado Y una cajita rosa La tapa rosa y aquí es rosa fucsia una cajita de... Me he equi... equivocado, vamos a esperar. Porque es que aquí vienen más cosas. <ríe> y no me acordaba. Y aquí vienen lacitos igual que estos hechos por ella Mirad, que se ha doblado un poquito. Mirad, ella tiene troqueles de lacito y me ha hecho esto. Mirad este qué bonito también. Es que a mí me gusta mucho. Y este, qué bonito. Muchas gracias. Esto también se le dará uso. Me encantan. Qué bonitos son todos de goma eva. Qué bonitos son. Mira, este me encanta. Y este, que lleva aquí como un corte. Y este es distinto, ¿veis? Es que yo creo que dentro ella hace más grande, más chiquito. Se ha aplastado un poquito. Así. Ah, ¿Veis? Ella pues lo hace... Son muy bonitos, ¿eh? Me gustan un montón. Muchas gracias, Merche. Me gustan mucho. Ah, la cajita. Perdonadme si estoy un poco dispersa. Porque es que, ya os digo... Mira, me ha hecho corazones hechos de ganchillo, ves tú. Es que cualquier cosa. A nosotros nos gusta todo, pero es verdad que todo álbum. Es... Pues a mí me cansa. ¿Qué es lo que pasa? Que, también es verdad que llevo mucho tiempo que no hago un álbum y cuando me pongo a hacerlo se me ha olvidado la mayoría de cómo se hacían los popas, cómo se hacían las cascadas. Y tengo que empezar otra vez a volver a ver vídeo porque es que es. Y, y como no tengo yo cosa en que pensar, mira, es qué bonito este para colgarlo de un lomo y tal. Le ha dejado el rabito ahí largo. Y este en turquesa, precioso. En rojo. Esto es como si fuera un tassel. Pero, en vez de tener los flequillos, pues tiene el corazón. Me encanta. Qué bonito. Es lila. Este es de en amarillo. ¿Ves? Me lo ha mandado sin y con. Me parecen ideales. Estos me han encantado. Y la idea de poderlos colgar también. Estos son más, pues para pegar. ¿Vale? Que también están muy bonitos, ¿eh? Pero muy, muy bonitos, de verdad. Y la pobre, como tampoco tiene la vida ella complicada, pues... Madre mía. Muchas gracias, la cajita preciosa Yo también las compré <ríe> Pero ya hace años que la tengo yo Ahora os voy a enseñar Otro troquelado, mira, pobre, la verdad Que casi no tiene ni tiempo La chiquilla, la verdad, la verdad Ay, señor Mira, esto tiene un mérito, de verdad que sí ¿eh? Mira, otra cajita Que viene con su lacito ¿Veis? Esto es Y vamos a ver si lo puedo abrir Pone, I love you Mirad qué cinta. Es de... Como Loropel, así. Y pone, pero pone, está serigrafiada y pone tres corazones. Y pone, I love you, I love you. Voy a poner esto un poquito más para arriba porque no sé si me voy de cámara o no. mira ¿veis? Y vamos a abrirla. El, el packaging, bueno, los papeles muy acorde con... Con, lo, con San Valentín, ten, ten. Mirad qué cajita. Es de cartón, pero mirad, parece que es de tela enguatada, ¿eh? Es súper chula. Qué bonita. Y aquí. ¡Ay! Mirad. ¡Ay, qué mono! Mirad lo que me ha mandado. Mira, esto lo ha hecho ella, ¿eh? Los corazones que venden <coughs> por AliExpress, por que compramos esos chiquititos, bueno, los hay más grandes, más chicos, pues, ¿ves? Con un trocito de, de palos de. ¿Cómo se llamaban estos casquenes o lo otro? Eh, de lo, del Chupachu, do, Dolly Pop, no me acuerdo cómo se llamaban, yo he hecho. Y, y lo ha hecho ella, ¿veis? Mirad qué chulo, aquí le ha puesto un, un cancamito para colgarlo. Mirad qué bonito, con su cierre. Y aquí, pues le ha hecho como un mini journal con las tapas que van plastificadas. Y mirad qué gracioso, ¿veis? Qué mono. Pues esto también viene muy bien, ¿eh? Porque esto lo lleva colgando de un bolso y en un momento dado lo saca y ala, escribe lo que tengas que escribir. Qué chulo, muchas gracias, Merche. Qué bonito, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y, mi, y la inicial, en este caso, de nuestro nombre: La M. Ahí. La M. La M. No sé si se va a ver. Porque gira. ¿Veis? Y el chupachú es chulísimo. Muchas gracias, Vagira. Me encanta. Seguirla es Vagira Scrap. ¿Vamos a seguir? Pues sí. ¿Por qué no? Mira, aquí me ha mandado esta caja que es que ha ido alargada. No sé si vendría aquí. Puede ser que viniese aquí, ¿no? El, el lazo y se le haya caído. Pero vamos, de todas maneras, si es en el packaging yo se lo iba a quitar, porque no voy a tirar el packaging probablemente, el papel como lo estoy rompiendo, se vaya a la basura y no lo recicle. Y el este, ah, a lo mejor era aquí dentro. Mirad qué caja más bonita. Probablemente a lo mejor dice que iba el rosa. Aquí está. Que ella le puso el rosa. No sé si iría aquí. Puede ser que está fuera la cajita larga. Muy bonita. La cajita pone love for you. Presente para ti. Present for you. Love. ¿Veis? Un presente, un regalo. Ah, mira. Qué graciosa. Yo le mandé una cucharita. Y ella me dijo yo, eh, por motivo, bueno, no puede usar la resina. Y entonces me dijo, pero no te va a quedar sin una cuchara mía. Yo te voy a hacer una. Y mira, me la ha he mandado hecha en madera y pintada por ella. Esto tiene un mérito, bueno, grandísimo. ¿eh? Mira, una cucharita de madera y está hecho por ella. Y aquí me manda un charm que pone Love. Y viene con, ¿ves? Como la línea de la vida. A ver, ¿veis? En plata, precioso. Qué bonito. Y la cajita es una pasada. Mira, y ella como esto vendría para poner algo aquí, ya le ha puesto una gomita de estas de silicona y aquí unos ganchitos para meter el charm, para que se enganchara el charm, Qué es súper bonito. Y la cucharita, vamos, que me ha encantado. Y además está hecha por ella y a mano, demasiado. De verdad, de verdad, que me gusta mucho, Merche. Muy bien. Y ahora ya, por último, voy a enseñaros a ver lo que aquí me ha mandado. Que este creo que ya, sí, el último paquetito. Espera, otro, creo que lado. Y todas las cajas, bueno, mirad el fondo de la caja Que viene con corazones, con love, con... ¿Veis? esto pues ya ver voy a meterlo aquí y ahora lo saco y lo voy y lo voy distribuyendo porque todo esto se recicla todo todo mira este es el otro paquete que, que me manda que también es alargado por eso digo que, que no sé a qué paquete alargado se refería porque es que venían dos yo creo que era este pero bueno aquí vienen más corazones que se han metido por aquí pues como tiene mucha electricidad estática pues se quedan pegados donde pillen a ver aquí hay otra, la palabra love ahí y yo creo, mira, si es que lo pongo yo encima y se pegan vamos a ponerlo para allá para que no se me caigan. ahí y vamos a abrirlo que mira, que pone ahí love, esto lo quito eso es para reciclar. Oh, mirad qué cajita me ha hecho. Mirad, qué trabajo, chica. Mirad qué bonito. Que es preciosa, mira. Esta es la parte de arriba. ¿Veis? Mirad. Aquí se le ha pegado un. Será un. Ay, que no quiero tirar. Porque menos mal que en la parte de abajo. ¿Sabes qué? Bien? No tengo ni. Mi tijera, bueno, pues luego lo quito. Porque mira, se está despegando de ahí. Mira, es preciosa. Y además muy fina, ¿eh? Yo esto lo hubiera recargado. Mientras haya espacio, ahí <risa> lo recargo. Pero bueno, cada una es como es. Mirad, con unos lacitos que supongo yo que esto será el cierre. ¿Veis? Mira, qué bonito. Así. ¿Veis? Son unos lacitos que llevaban hecho una moña y esto se abre para acá. <risa> y me ha hecho una, una poque. <risa> me ha hecho una poque que ha metido en esta cajita. Muchas gracias, de verdad. Que dice que ya nunca había hecho una poque. Bueno, se le han caído esto, pero <risa> es que se ha abierto el, el imperdible. ¿Vale? Y ahora se lo pongo yo. Esperaros, que voy a ponerla ahí. A ver. Y mirad que me ha hecho una pocket Es que no quiero que se caiga nada más Por si hay algo suelto Vale Me ha hecho una pocket De San Valentín ting, ting. Viene agarrada Porque si no se abren Con dos clips de corazón Que me encantan Mirad Este es Este me encanta Es muy bonito Y el otro es rojo Rojo, rojo Pero viste me gusta mucho este color Como burdeo Muy bonito Gracias, Merche. Me gustan un montón. <ríe> Mirad todos los, los lacitos que me ha puesto aquí. Los trocitos de lana. Mirad qué bonito. Y yo no sé si es que aquí... Eh, ah, que trae, que trae lacito enrollado esta lana. Mirad. Me encanta. Mirad los lacitos estampados. Este que le ha puesto aquí abajo. Esto no se está viendo. Aquí, ahora. Mirad este colgantito o estaba diciendo que este lleva un como un lacito celeste veis que se ve ahí por toda la lana mira este también qué bonito es encajito tipo bolillo qué bonito el estampado de florecita que es como tul que antes lo hemos visto en el otro lado Qué bonito, mira. Ah, pues mira que aquí no lleva el colgante. Este es un rosa empolvado, muy bonito. Y aquí iría puesto este colgante. Pues la ha hecho ella y se ha desmontado, pero eso lo, lo pongo yo, ¿veis? Que se ha desmontado. Y probablemente esto también viniera aquí metido. Y en otro lado que se ha abierto el imperdible Y al abrirse el imperdible ¿Veis? Pues ha, se ha salido esto, pero esto lo coloco yo Este Que es muy bonito Mira otro Este es el que os he enseñado antes, creo ¿Vale? Mira aquí le ha puesto otro Que también lo ha hecho ella Y aquí le ha puesto otro Mira. Todo esto está hecho por ella, ¿eh? Y este... Mira, qué bonito. Que pone like. Eso, darme un like. Estos son los colgantes. Están aquí, ¿no? Sí, para arreglar los es que no quiero. Y la pocket, mira. Es súper bonita. Mira. Aquí pone ce celebrar, dulce, abrazo. Por aquí. Celebrar otra vez, hola, sonríe y feliz. Mira, es muy bonito. Y este papel eh, tiene corazones y slime mail y los corazones llevan alas que no se va a apreciar, pero las alas están en foil tornasolado. O sea, tú depende de cómo lo muevas. Si le das la luz, es que lo toquemos. A ver ahí. Pues se le ven brillando. La verdad es que es precioso. Aquí lleva las shaker Con un... De esto de lentejuela. Con un... Buquet de lentejuela. Una mezclilla. Mirad qué bonita. Es súper chula. Muchas gracias, Merche. Aquí le ha puesto un... Un de... De rosa. Mirad que guasi más bonito. ¿eh? Y por detrás... Pues le ha metido más troquelado de la palabra love que están muy muy bien corazones de maderita ve los troquelados corazones de maderita eh, corazones de bueno aquí hay aquí aquí hay mira un globo aerostático que pone y love you aquí hay un ramo dos ramitos de flores mira uno y dos dos ramitos de flores aquí le ha metido corazones al aire y cerrado más eh, sticker cuen, eh, sticker de corazones de pasta en varios tonos mira qué mariposa hecha de media super bonito la palabra love en maderita también y aquí corazoncito de esto que yo de este tono creo que es un verde min, yo este no tengo tenía celeste y rojo pero en mí, no. Es muy bonito también, ¿eh? A ver si los puedo sacar. Yo no guardo las la porque con, la, con los regalillos. Así, sobre todo, madera. Porque se me rompen. Esto, esto de aquí, la... que no es una costura, que eso está pegado con, con calor, eso se me se me se me rompe Y más que... Hay bastante, gracias a Dios. Y entonces la, la saco de ahí. Y la guardo sin sin, sin los regalitos. Los regalitos, por ejemplo, las maderas, por donde están las maderas. A ver. Voy a sacar esto. ¿Ves? Que a la hora de sacarlo. Ay, pues se me puede romper. Y es que a mí de hecho alguna vez que he querido meterle algo me ha explotado. Y otra vez he tenido que empezar a hacerlo de nuevo. Y más todavía si decora la Poké por fuera. Que también se le puede poner... O sea, tú decoras esto pero después por fuera en el plástico también le puedes pegar cositas si quieres. Hay mucha gente que no le gustan las pokés muy trabajadas. Y que ya están hartas de hacer Poké porque le aburre. Y a mí me aburre hacer en La verdad es que sí. A ver, que lo voy a poner aquí. Y aquí esto no sé con qué lo ha pegado. Ah, pues le ha pegado aquí un lacito para que no se vea. ¿Veis? Que también le pondré yo porque se le ha como secado y, y estaba medio despegado. Y esto lo ha cerrado, pero no sé cómo ha cerrado esto. No, es que te lo digo porque mira. Por eso yo también los coso porque aquí está las lentejuelas eso y a mí me gustan mucho las porque creo eh, que en una en un es tamaño folio esto es que se ha despegado eh, que venía mira ves viene medio separado <coughs> creo que en un tamaño folio se puede trabajar muchísimo y hacer muchísimas cosas a mí me gusta mucho hacerlas, la verdad me entretiene mucho yo me puedo tirar haciendo una poke pues entre que dejo tiempo para que se seque, yo las pinto, yo le echo brillo, yo las pego, yo le doy relieve, pues me puede llevar hace una poque una semana, a ratito, eh, no todo el día, pero a ratito cuando una puede. Y, y me gusta mucho hacerlo creo que es muy para mí siempre hablo de bajo mi punto de vista eh creo que es muy creativo porque tiene un espacio muy reducido y pueden meterle muchas cosas entonces creo que desarrolla mucho la creatividad que después llevada a lo mejor a algo más grande mmm, Puede ser que te, por lo menos para mí, que a lo mejor que diga, uy, claro, en tan poco espacio. Y las adornas tanto que cuando tiene un espacio más grande, tú dices, madre mía, lo que no tengo es material para llenar esto. Y no se trata de eso. Pero el, mi cerebro fun, funciona así. No sé. Mira, esta es el, esta es la, el papel que os decía. ¿Veis? Que según se le dé la luz, los corazones ahí se ven bien. Se ven holográficos. Me parecen unos papeles. ¡Precioso! De verdad, ¿eh? Me, y muy, muy bonito. De verdad. Y la verdad es que es una pena tapar este papel. Me gusta un montón. Muy, muy bonito. Y bueno, por supuesto, esto sí que lo guardo, ¿ves? Cuando archivo las poques. Porque por arriba de mi archivado, mmm, yo los tengo puestos como el que tiene una librería con libros y por encima, de, en, el, en el lomo del archivado, caen todas las caen todas las cinta que le habéis puesto a las pocas con lo cual eh, se ve mm, el lomo súper gordote porque entre una y otra pues se ve el lomo súper gordote y súper bonito a mí me gusta mucho pero eso ya es cuestión de gusto como todo en esta vida pues nada chicas esto ha sido mi inter con Baguera Scrap yo le mandé un Inter de, de qué de, ah de Navidad de navidad sí señor fue de navidad y ella me lo ha mandado de san valentín el próximo es pascua y me tocará a mí enviárselo a ella pues a mí me ha encantado todo creo que está hecho de verdad con muchísimo cariño con hay que echarle tiempo que muchas veces la vida no, no te da y las circunstancias que te rodean tampoco y pierde horas de sueño o pierde horas de estar relajada en tu sillón. Aunque esto relaje, pero a mí yo me refiero a que no estés pensando en nada, ni en medida, ni en nada, y se te vaya a la olla viendo una película o cualquier cosa. Y estás aquí dedicándome tu tiempo a hacer algo y estás pensando en mí que a mí me guste. Pues muchas veces ese tiempo pues no lo disponemos. Eh, de, decirte, Merche, que todo de verdad, que me ha encantado Que muchísimas gracias que Por compartir conmigo tu tiempo Haciéndome todo esto para mí Que como tú bien dices Mientras estás haciendo un, una manualidad, estás pensando en la persona, en la cara de esa persona, en la reacción de esa persona, cuando reciba, cuando abra estos paquetes hechos, la verdad, con tanto cariño. Y muchísimas gracias, la llave no la he enseñado, que me ha puesto aquí una llave que parece de verdad, es preciosa, porque el, por el tamaño esto, va un joyerito. Gracias, de verdad, muchos besos y, y hasta la próxima. Y no hagáis daño uno a otra y procura pasar por la vida, aunque sea siendo payasa. Besito a la chivata que le den.